de todo el mundo os está hablando en directo eh, luis eh, PRIXLINE ya sabéis que siempre emite en directo eh, en esta ocasión vamos a hablar de cómo conseguir eh, la tarjeta de residencia eh, tenemos con nosotros a cecilia que está en dinamarca hola ella pues nos va a contar su caso y vamos a tratar de ayudarla ahora en directo. Eh, Cecilia, si te parece bien, pues un poco preséntate tú a todos los prislines, ¿vale? ¿vale? Y ya, pues luego seguimos, ¿vale? Hola, bueno, como ya Luis les dijo, mi nombre es Cecilia y vivo en Dinamarca, eh, nací en Chile, hoy soy ciudadana danesa, llevo aquí... 24 años. Y mi caso es que mi hija eh, mayor, que tiene 26 años, eh, se acaba de mudar a España. Eh, y bueno, eh, quiero regularizar la situación de ella. Allá, ella acaba de llegar. Lleva dos meses y medio, tres meses, dentro de poco. Y has intentado un poco arreglar sus papeles y, y no has podido, cuéntale un poco a los Prislines porque a mí me lo has contado, pero un poco para que ellos se pongan en antecedentes, tu hija está con tu nieta en España en estos momentos, sí. ¿no? Sí, en estos momentos ella está en España, yo le alquilé un piso, en, bueno, en Granada, en las afueras de Granada, en el cordón urbano de Granada. Eh, le alquiló un piso a ella y a su hija de seis años. Eh, en estos momentos, bueno, ella consiguió su NIE, que era muy importante al principio. En el contrato de alquiler está su nombre también. Y ella ya tiene el NIE, lo ha conseguido, ¿no, Cecilia? Y ella ya tiene el niño, el NIE sí, y la niña ya comenzó la escuela, el cole. Eh, y mi hija ha tenido bastante contacto con la Cruz Roja y con Cáritas, y bueno, la han intentado eh, ayudar en el sentido, de, ah, y también se contactó con la asistente social en el sentido de, le han puesto un, como un curso de capacitación eh, tres días a la semana, para que se empiece, digamos, a socializar y a integrarse en cierta manera El NIE le ha le ha costado conseguirlo no le ha costado No le costó eh, no no fue difícil eh, en realidad eh, Fuimos al ayuntamiento si mal no recuerdo al principio Para registrar hay que registrar la dirección Y luego nos fuimos a, es, a extranjería bueno ella se fue solita en realidad eh, fue a extranjería y dijo que quería abrir una cuenta de banco y dio su dirección y, y ya está. Y al, creo que a los seis días eh, tuvo que ir a buscar su, su número, que es un papel, es un papel eh, con el número. Pero me, me has contado que a ti lo has intentado ir a conseguir tú y te ha costado un poco, ¿no? El tuyo, digo. Sí, el mío no, no ha sido posible porque me dijeron que era muy peligroso. ¿Cómo en el que era peligroso? Por el asunto de, de mi caso de indemnización, de mi juicio aquí en Dinamarca. Es que le aclaro a todos los prilines que Cecilia está en Dinamarca y no se puede mover de, de Dinamarca. Cecilia es chilena pero vive en dinamarca su sí. hija está en españa con su nieta y la está tratando de ayudar pero cecilia no puede venir a españa por un juicio que tiene pero no te Exacto. han dicho cecilia que el nie tú lo puedes sacar desde tu consulado allí en dinamarca tranquilamente pregunto no, no en absoluto no pues, tenía idea pues mira ya ha servido para algo esta consultoría Tú vas allí a tu consulado, a tu embajada, a lo que tenga más próximo a tu domicilio, le dices Ajá. que necesitas un NIE y lo mismo que ha hecho tu hija aquí en España es el mismo trámite, solo que en el consulado o en la embajada. Y no te vale. tienen que poner mayor dificultad. Vamos, no tienes ni que venir a España para el NIE. Me explico. Lo único es muy importante y lo digo a todos los trinlines: tenéis que dar el motivo por el que queréis el NIE. Pues a Cecilia, por ejemplo, el motivo puede ser: pues mire, es que me quiero abrir una cuenta bancaria. En España para mandarle el dinero a mi hija, por ejemplo, porque para uh -huh. eso lo necesitas, ¿no? O para, sí, o para sí, por sí, ejemplo, es para eso. Pues sí, para ahí, mi nieta. Sí. Sigue contándoles y... un poco la situación y, y ahora yo te digo, parece Cecilia? Sí. Eh, bueno, eh, la, o sea, la preocupación más, digamos, eh, más cercana es mi hija obviamente quiere encontrar un trabajo y obviamente el NIE no le sirve porque es solamente un número de identif identificación no permite digamos la autorización para trabajar o sea, Claro es que hay que distinguir lo digo para todos los PRIXLINES una cosa es el NIE que es el número identificado identificación de extranjero te sirve para abrirte una cuenta corriente por ejemplo un alquiler pero un ¿sabes? NIE no es un permiso de residencia o de trabajo son cosas distintas y ahí viene la siguiente pregunta, porque yo siendo miembro de la Unión Europea ¿Cómo puedo, digamos, ayudar a mi hija en ese sentido? Eh, para evitar, digamos, esperar los dos años que creo que corresponden de acuerdo al convenio que tiene América del Sur con, con España para conseguir la residencia Tu hija puede conseguir la residencia en 90 días si lo solicitáis por ser hija tuya y ya está okay. sin necesidad de, de venir a españa tú ni nada yo te voy a decir un poco lo que te dice aquí la legislación se la ponga los primeros en pantallas tu caso es inscribir a familiares que no son ciudadanos de la unión europea en otro país de la unión europea o sea el caso de tu hija Vale. Lo que sí me preocupa en el caso de tu hija cecilia uh -huh es lo primero que dice durante los tres primeros meses de estancia en el otro país los familiares no ciudadanos de la no tienen obligación de solicitar el documento de residencia pero pasado esos, esos tres meses sí hay que inscribirse en la administración correspondiente en general son los ayuntamientos o la policía Ok vale entonces si es menos de tres meses no lo necesita pero el caso de tu hija es que va a ser más de tres meses porque se va a quedar aquí no Sí. Entonces te digo lo que se necesita para obtener la tarjeta de residencia: un pasaporte ya. válido. Tu hija ya. lo tiene, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Tu certificado de registro como ciudadano de la Unión Europea. O otro documento que demuestre tu residencia en el país. Eso lo tienes, ¿no, Cecilia? Se lo puedes sí. mandar a tu hija. Sí, tengo mi pasaporte danés también. Por ejemplo: sí. cualquier documento que demuestre que tú resides allí ni marca te sí. voy diciendo luego te voy a pasar por Skype te paso toda esta documentación pero te lo voy leyendo para que lo sepas y los preliners una prueba de la existencia de un vínculo familiar contigo okay. la partida de nacimiento en este caso porque es tu hija sí claro eh, dime perdóname una pregunta perfecto sí. porque en eh, mi pasaporte danés, aquí <ríe> se complican con los nombres, y más encima yo tengo tres nombres. Eh, bueno, yo en mi pasaporte danés me llamo Gloria Cecilia Maribel Vestegón Nielsen. Eh, porque aquí adquieres, yo fui casada, y adquieres el apellido de tu marido. Y eh, o sea, mi hija o sea, en Chile yo me llamaba Gloria Cecilia Maribel Leiva Palomera. Eh, Habría algún problema ahí eh, o no con tanto nombre. Pues, pues no lo sé. Toquemos madera que no. Ya, claro, yo puedo. Ahí ya no digamos. lo sé. No, hombre, los nombres tienen que coincidir, prelines, ¿verdad? No, hombre, yo creo que no. Tú eso lo explicas, pero no tú, tu hija. Ya. Porque tú no sí, puedes sí. venir a España. Mira, sí. esos documentos. Yo uh -huh. estoy en la página directamente de la Unión Europea. Lo ven ahora los PRISLINES. No pueden exigirse otros documentos. Ok. Ahí lo tienen los PRISLINES. Ahí lo tenéis. Plástico. ¿Vale? Te estoy vale. directamente en la página de la Unión Europea. Que quede uh -huh. claro. Y ahora te doy alguna herramienta más. Cecilia ya vale fantástico, Una pregunta fantástico. que te hago yo ahora esto no te han informado anteriormente no o sea no lo sabías nadie nadie yo como te digo yo también conseguí eh, antes de que mi hija se viniera eh, a través de whatsapp una consultoría una abogada eh, preguntando eh, por estas cosas y ella prácticamente me me metió un trauma porque me dice que mi hija no podía llegar y viajar y yo ya había pagado los pasajes ¿Cómo que no y... puede llegar y viajar tu hija si, si puede estar hasta 90 días sin ningún sí. problema lo dice aquí la unión europea sin ningún problema según ella y pasado que... los tres meses lo único que te dice que mm. tienen que inscribirse pues eso para obtener la tarjeta de residencia con los, sí. lo que te he dicho ¿Por qué te decía que tu hija no puede venir aquí porque por yo decía vamos la... ya es que me, me quedo a veces indignado yo por eso empecé a hacer estos vídeos porque es que vi que había una desinformación y, y vosotros así así así Digo, oye por lo menos darles la información ¿Por qué te dijo que no podía venir tu hija según ella eh, porque bueno yo le expliqué que yo quería que mi hija se quedara en españa y que le había comprado el pasaje y entonces me dice que no que yo tengo que dar una autorización ante notario eh, y que mi hija tenía que viajar con esa autorización pero tu hija eh, es mayor de edad y claro y a mí no. me llamó la atención una no, autorización que de que qué? de que viaje tu hija por aquí por europa se refiere sí sí, porque si se venía con planes de quedarse pero qué, qué, tenía... qué serán los planes los planes estarán en la cabeza de cada uno eso es que como planes de quedarse como si claro, viene con o sea, planes de quedarse, con planes de hacer el turismo, como si viene, como se enamora luego de un español y se queda. Eso que yo a veces me quedo algunos consejos. No, sí. Si, perdona que me, me ponga así. No, pero estamos de acuerdo. Eso claro, es lo que sí, sí. yo también... Eh, bueno, yo tengo conocimiento de leyes danesas porque estudié también. Yo tengo tres carreras aquí, dos carreras y media. Eh, y, y eso es lo que me llama mucho la atención que desinforman en vez de informar claro eh, es que me estoy quedando alucinado perdona es que cuando me dice no es que me dijo esa persona no es que como tiene planes de quedarse los uh -huh. planes los habrá tu hija <risa> claro. Eh, claro bueno y, y, y eso es lo otro que por ejemplo eh, también ocurrió un episodio antes que se si genera mi hija ella veía mucho el youtube y y simplemente ella se asustaba porque hay muchas como tú lo decías también en uno de los vídeos eh, que ponen digamos el worst case te ponen eh, vamos como que no vengas ahora yo estoy aquí yo soy el youtuber este maligno de los otros ahora vosotros no vengáis pero yo llevo exacto. aquí 20 años y estoy de bueno pero vosotros no que va a ser terrible yo, yo solo con eso lo resumo exacto y, y es así en, en también en, en, con la gente que uno de repente intenta digamos conseguir algún tipo de información y lo encuentro muy muy mal porque o sea debería de ser sí yo también no sé he si... visto muchos abogados o supuestos profesionales del tema que te lo ponen como muy complicado cuando a veces no y yo no sé por qué también habrá otros que, que no son así por supuesto ¿eh? pero que yo no lo entiendo a lo mejor luego para justificar las tarifas o algo así no lo sé no yo quiero... creo que sí yo creo que hay un poquito de business ahí también eh, porque sí hay bueno los juristas no ganan dinero con esto también eh, Supongo yo que, que hay algunos que bueno que se aprovechan de esta desinformación que hay por así decirlo no pues con esta desinformación vamos a acabar cecilia porque por eso hemos montado este canal en, aquí en youtube por eso estamos en instagram todos los días con la consultoría y vamos a acabar con la desinformación simplemente sí, eso claro. y ya lo demás que, que cada uno eso si te parece bien te sigo leyendo para que te quedes tranquila y te pongo un ejemplo que lo pone la propia unión europea en su página web luego además aquí os voy a dar el link de donde estoy sacando esta información aparte de dársela a cecilia se la pasaré en privado por ser una valiente y venir a la consultoría a todos los trilines lo pongo también en los comentarios del vicio No pero es que estoy leyendo para que te quedes tranquila te leo te voy leyendo un poquito mira te dice las autoridades cuando ya tu hija presente la, la solicitud de la tarjeta de residencia uh -huh. eh, Tienen que tomar una decisión máximo en el plazo de seis meses Y si no lo hicieran Puedes recurrir a los servicios de ayuda de la Unión Europea. Que eso sí que son serios. Ya te paso luego el link. Te lo estoy leyendo de su propia página web de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Cómo inscribir a familiares? Pues eh, tu caso, es tu caso. Entonces, que te tienen que responder máximo en seis meses. Y si no, aquí tienes la página para recurrir. Luego, en cualquier caso. Eso se lo decimos para esa que te metió miedo en cualquier caso no se puede expulsar a familiares Que no son ciudadanos de la unión europea O sea que Ajá. sí o sí no te lo, no te van a poder expulsar a tu hija en ningún momento Ay, Si liviano. la solicitud fuera denegada las autoridades deben notificar la denegación por escrito señalando los motivos de la decisión y las posibilidades y los plazos para recurrirlo. Y si se acepta la solicitud, la expedición de la tarjeta de residencia será probablemente gratuita. En cualquier caso, dice la propia Unión Europea, no puede costar más que los documentos de identidades similares expedidos a los ciudadanos de ese país. Te traduzco lo que me puede costar un DNI a mí. 7, 8 euros. 10 euros. No sé cuánto estará. Por ahí andará si sí, anda por ahí pues sí, eso es lo máximo es. que te pueden cobrar si no es gratuita fantástico y la en el documento tiene que costar claramente que es una tarjeta de residencia de un familiar de un ciudadano de la Unión Europea vamos tu sí. hija claro la tarjeta tiene una validez de cinco años ya y, lo, y, y que es posible que te pongan que los cambios de dirección de tu hija que los tengas que, que notificar eso ya se lo deja a cada país a su elección claro. o si se cambia claro. el empadronamiento lo que sea uh -huh. y ya está y luego aquí te viene un ejemplo eh, te pongo un ejemplo de que es que es, es que es, vamos, es cuadrado el de tu hija yeah. cuadrado el de tu hija eh, hay que poner o sea, un impreso de solicitud en el link te lo paso el pasaporte el, uh -huh. Tu certificado pues copia de tu pasaporte ¿Qué problema me decías que tenías con el apellido en el pasaporte que es que no me he enterado bien porque estaba aquí con mirando texto que no coincide el nombre o como es que... claro porque el nombre que yo tenía en chile es el apellido que tiene mi hija ahora no hmm. eh, y yo tengo el apellido danés porque me casé con un danés eh, pero soy la misma persona y pues puedo, lo aportas, de... eso se lo mandas a tu hija, ¿no? Le mandas lo de tu fotocopia de tu pasaporte actual y algún sí. documento de cómo te llamabas antes, ¿no? Y luego cuando te has casado, se lo aportas por si te ponen alguna pega, ¿no? Claro, ya. Eso es lo que estaba pensando, que enviar el tú no tienes que venir a españa porque a ti lo que te preocupa es que tienes que venir a españa y no tienes que venir para España. todo este trámite lo hace tu hija aquí Ya, vale. ¿Vale? Me parece. Lo, lo, aquí lo que te piden certificado del registro de ciudadano de la unión europea uh -huh. Tuyo Ya y luego pues eso que es el, su vínculo familiar su, eh, su certificado de nacimiento Sí. Yo eso no lo veo difícil. O sea, por un lado, hombre, en su partida de nacimiento pondrá que eres tú, ¿no? La madre. Sí, está y ella. Con lo tu tiene. apellido antiguo, ¿no? Entonces están, sí. Claro, y luego en el pasaporte actual tuyo, porque ahí en Dinamarca no tienen DNI, no tenéis DNI o cómo va eso allí. Sí, sí, tenemos un DNI, eh... Con tu DNI valdría. Yo creo que no es necesario ni el pasaporte. Tu DNI, su certificado pues de nacimiento. Asimua. Uh -huh. Y me dices que el nombre de tu DNI no coincide con el del certificado de nacimiento, es eso, ¿no? Claro, porque claro tiene pues, el, vale. el de chile. Pues el documento, ¿no? Cecilia, que, que pues mire es que como me casé me cambiaron el apellido. Claro. El acta de matrimonio, lo que sea, ¿no? Claro, y las tengo y el tengo tiene, claro. Que... Bueno, pues, Mira, me casé okay. con este sí. señor y me pusieron su apellido. Pues eso claro. lo juntas también el matrimonio no y el cambio de apellido o sea más que el cambio de apellido supongo que en el certificado de matrimonio viene ¿Qué te no, preocupa dime lo que te preocupa en serio cecilia aprovechate Sí, no no no era era yo, nada vamos más, veo, pero... veo un caso muy, muy bien o sea no, no sencillo pero sí. burocrático nada más no dime dime eh, no no era era que esto es del, del nombre nada más pero claro eh, se puede probar que yo ingresé con un nombre a dinamarca luego me casé y claro eh, en el acta del divorcio también está el todo eso se lo mandas a tu hija también sí sí eso es lo que estoy todo pensando. eso se lo mandas sí. y dile a tu hija que vaya si hay oficina de extranjería la oficina de extranjería y eso lo digo para todos los plenaires. si no hay oficina de extranjería la comisaría de policía y que vaya okay. a hacer la solicitud cuanto antes antes de que pasen los 90 días si no tampoco va a pasar nada que no la van a expulsar que lo pone claramente que en ningún momento se puede expulsar a nadie lo pone claramente además con una advertencia eh, lo pone ya yeah, insisto yeah. ahora os dejo el link a todos los PRIXLINERS y a ti te lo paso pero escucha todo esto se lo mandas a tu hija por email uh -huh. escaneado como quieras y que ella antes del día 8 que se cumplen los 90 días que vaya a la comisaría de policía y lo diga quiero la tarjeta de residencia aquí están los documentos por lo menos para que se lo sellen que ya habéis iniciado el trámite que luego le dicen mira nos falta esto nos falta lo otro pues bueno ya siempre hay tiempo para buscarlo claro ¿Me claro explico no Cecilia claro sí. me, Mira es que me ha sacado un peso de encima porque mi hija lo que más se preocupaba bueno de lo que más está preocupada en realidad de poder buscar un trabajo Obvio ya tiene una niña no eh, y quiere trabajar no y, y con esto le va a aliviar un un montón, ¿no? O sea, además que se encuentra muy bien en, en Granada. Eh, ha pasado poco tiempo, pero se han encariñado mucho con la gente. Como es un pueblo pequeño, viven afuera de Granada, digamos. Eh, entonces es fácil, digamos, familiarizarse con la gente. Bueno, y el andaluz es el andaluz, ¿no? O sea... Eh, es muy cariñoso, muy abierto Sí, los andaluces son muy, muy majos, verdad muy <ríe> Son bajo. gente muy abierta y muy salada y muy positiva ah, sí. Efectivamente, está contenta tu hija entonces allí, ¿no? Sí, sí, que, que ella dice que no se va a mudar nunca de Monachil, nunca <ríe> Y mi nieta es lo mismo eh, Y una, está... una pregunta que te hago, Cecilia, que creo que puede ser útil para todos los prilines que nos ven y nos verán luego el vídeo para abrir la cuenta corriente, ¿qué dificultades ha tenido tu hija y cómo las habéis solventado? Porque me has contado que ha habido han habido dificultades, ¿no? Para abriros la cuenta de ella aquí. Sí, fue, bueno, fue. Fuimos a. Cuéntales un poco pues, lo que me has contado antes, para que lo sepan, porque yo creo que eso les puede ayudar bastante. ¿Sabes? Lo que pasó un poquito y para que sí, sepan, ¿no? Sí, lo que hablamos del. Bueno, el, el NIE fue un... o sea, el, el sacar una cuenta de banco fue fatal eh, por parte mía y por parte de ella al principio. Eh, porque por mí me pedían el NIE, yo vivo aquí en Dinamarca. Hubo un banco inclusive que me dijeron que sí, que no había ningún problema, pero que tenían que cerrar todas mis cuentas aquí en Dinamarca. Y eso para mí es imposible. Eh, bueno, eh, mi hija por fin consiguió eh, a través del Banco Santander eh, abrir una cuenta de banco sin embargo le advirtieron que en cualquier momento podían cerrar la cuenta hubiera o no hubiera dinero y por el solo hecho de que ella no trabajaba eh, y yo les expliqué a ellos que, que bueno, que soy yo la responsable mientras mi hija soy yo la que se encarga de pagar y, pero aún así le admitieron que le abrían una cuenta pero que se la podían cerrar en cualquier momento con o sin dinero en la cuenta hasta ahora gracias a Dios no ha pasado eh, bueno y así ha sido y eh, con el cambio de titular para poder cancelar el gasto de electricidad y de gas ha sido imposible simplemente cambiar al titular porque el niño de ella no le sirve. Así es que todavía el casero nos está pagando la cuenta y yo le deposito dinero a él todos los meses para pagar esas cuentas. Eh, lo que lo encuentro totalmente iluso porque hay una cuenta de banco hay un nie, Pero No se puede y los bancos dicen como les digo una y otra cosa y Ya yeah. Bueno pues no y... te preocupes que ya tu hija se va a poder sacar su tarjeta de residencia uh -huh. y sí, ya está es... Yo ahora sí. según acabo este vídeo te paso los enlaces te los paso a ti en privado por skype y ya aprovecho y los voy a dejar puestos también aquí para que cualquiera que vea este vídeo tenga ahí la información directa de la Unión Europea. Pero vamos, que yo creo que en tu caso lo que ha sido es una mala información, pero no por parte del gobierno español ni el Estado español, sino un poco de ah. los que están en medio ahí, ¿no? Que no te han dicho Exacto. esto simplemente. Porque tú en pero ningún es... momento has sido una institución española a pedir la tarjeta de residencia. Te han dicho que no la pidas. Te han asesorado mal, ¿no? Sí, sí. No sí, quiero que me digas que... nombres, si no quieres, no vamos aquí para crear enemigos, pero vamos que quede constancia. Están como informado mal, ¿no? Por lo que yo veo, ¿no? Eso es lo que yo te decía, que es como que no te quieren dar información y la que dan es como para asustarte. Pues para asustar. Y... Porque tú no has ido a una oficina de extranjería o a una comisaría de policía o tu hija, en este caso, no ha ido a decir, oiga, mire, me pasa esto. No ha llegado a eso, ¿no? Los asesores ¿No? que están por medio le han dicho, no, no vayas no es algo exacto, así. ¿Es exacto es eso no exacto. y claro y con eh, con el asunto de mi accidente de trabajo aquí en Dinamarca y con el juicio que llevó fue peor porque a mí se me ocurrió decirlo también eh, y fue peor como diciendo sí no, eso no, ya no, es como no. que cosa que es lo que te iba a decir que es que eso no tiene nada que ver yo ahí ya te lo he apartado rápido ticho eso no ¿Sí? hombre eso es lo único que hace que como tú estás ahora para que te lleve tu proceso bien no te puedes mover de dinamarca pero es que uh -huh. para pedir ha quedado muy claro y que te quede muy clara esta idea para pedir la tarjeta de residencia tú en ningún momento tienes que venir uh -huh. a españa que te quede uh -huh. claro y te voy a poner el, el, el link de la unión europea que lo pone con un ejemplo de un italiano lo mismo que viene el familiar a españa pero él no tiene que venir a españa a arreglarle ningún papel as, al familiar lo no vale vas a ver tanto. en el ejemplo de la web de la unión europea te lo voy a poner ahora, eh, ya insisto, te lo paso por Skype y lo pongo en la descripción del vídeo. Me parece perfecto. Y, Tengo y, la última pregunta de respecto a eh, salud. <coughs> ¿Tengo que eh, poner un seguro de salud privado para mi nieta y mi hija o cómo es? Aquí no te habla para nada de tema de salud Okay. para nada ahora luego okay. lo comprobáis todos vosotros que lo compruebe ella aquí te lo vuelvo a leer el documentación que se debe presentar impreso de solicitud cx19 es un impreso que se imprime y se rellena debidamente rellenado y firmado pasaporte en vigor de tu hija y de tu nieta que vendrá con el de tu de tu hija no sí sí sí certificado de que tú estás de que tú existes vamos y que estás ahí en dinamarca uh -huh. Certificado de registro del ciudadano de la unión europea al que, al que acompaña ya yeah. Documentación acreditativa del vínculo familiar partida de nacimiento claro. yo añadiría si te han cambiado el nombre desde que nació tu hija hasta la actualidad pues yo añadiría uh -huh. ahí el documento en el que te casaste que te cambió el apellido. Yo creo sí. que con la partida esa de matrimonio ahí se verá, ¿no? Que te casas uh -huh. con, con no y te cambian el, el apellido. <risa> y ya está, porque luego si es hijo. Mmm, o sea, lo que he dicho, la partida de nacimiento de tu hija, la de la nieta también, aportala. Sí. Y ya está, porque el otro si sí es ascendiente, y ya está. Y que y luego pone la tarjeta de residencia de una habilidad de cinco años, de la fecha de expedición. Fantástico. Y no hay más. Y no hay más. Ay, y luego te viene, ahí ¿no? pues, si quieres recurrir, si no te atienden bien y todo eso. Que yo eso siempre hago un inciso. Okay. Te, ¿Te queda más tranquila, Cecilia? Muy, mucho más tranquila. Gracias a Dios sí. Mucho más tranquila. Te lo agradezco montones, Luis. Vale. Y, y, de, y decirle a todos los prilines que cuidado, que hay gente que asesora, que asesora muy bien no vamos aquí a meter a todo el mundo en el mismo saco pero hay gente que asesora muy mal como el caso de cecilia porque sí. cecilia no se le ha ocurrido ni a su hija ir a, a extranjería a preguntar la han asesorado vamos prácticamente que ni te acerques no eh, claro que como que ni te acerques hija. que si te acercas hasta te deportan o algo así <risa> y tú no te muevas de... yo ya en el tema danés no me voy a meter porque ya de tema laboral de, de dinamarca no entiendo pero a ver si te está pasando por él no, no creo pero por si acaso mira otras opiniones a ver si es que sí que te puedes mover que no lo sé ¿eh? bueno, sí, pero yo ya pensando sí, eh. mal Porque si bueno tan, si tan asesorado en lo laboral tan mal como en esto de extranjería Bueno en realidad eh, lo que están haciendo en dinamarca eh, es ilegal acuerdo a la convención de la unión europea porque la unión europea dice que todo ciudadano europeo tiene derecho a movilidad libremente, así cual sea la ley eh, que rija claro, local. La libertad de, de personas, y movimientos, efectivamente. Exacto. Pero bueno, eh, entonces... o sea, ya, no, si Eso será otra batalla. Si quieres, bueno. <ríe> sí, ya es otra claro, guerra que. Bueno, si lo tienes que estar mucho tiempo allí sin poder venir, pues, va a tardar mucho o no lo sabes eso, sí. Si... Bueno, esto empecé en el 2012 y supongo ya es que ya no me aguanto más claro, es que lleva, porque no vamos, puedo hacer nada. Eso sería motivo para... Pero bueno, yo es que me, como estoy con la extranjería, pues ya sabes, pero... Sí. Hombre, yo creo que ha ayudado, ¿no? Que te ha ayudado el tema, ¿no? Sí, un, mucho y todo es un y Lo que le quiero de... decir a todos los PRIXLINERS, que que quede que, que claro. Que está bien, hay que asesorarse, hay que mirar distintas fuentes de opinión. Pero que cuidado. Mira, yo lo vi una vez, me quedó muy claro. Si yo, por ejemplo, que quiero adelgazar, pues aquí le voy a... Como le vaya a pedir opinión a uno que no está muy delgado, pues vaya opinión me va a dar. Te quiero decir que contrastéis, que contrastéis. Porque mira, a sí. Cecilia, la pobre, estaba ahí asustada. Y es que es una cosa además sencilla, que, que no, que no lo veo yo, es una cosa de pedirlo y aportar los papeles, y se si te ponen alguna pega de que falta algún apellido, algún papel, pues dar el otro papel y poco más. Y pone sí. claramente la Unión Europea que no te pueden, eh, motivo de expulsión ninguno a tu hija, ninguno, fatal. Y que no te pueden cobrar, insiste además en eso. Y luego te pone las páginas donde te puedes eh, solicitar ayuda a la propia Unión Europea si ves que no te hacen caso, pero creo que te van a hacer caso. ¿eh? Yo creo que aquí el caso ha sido los, insisto, los que están en medio. Sí, que eh, sí. o ¿quién eran ayudantes sociales o quién eran, sin decir nombres, pero para orientarnos un poco, porque. Cecilia, bueno, ya acabamos el vídeo, porque. Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno, han sido asistentes sociales y qué sé yo asistentes sociales mal formados no luego me pondrán aquí mal porque vamos yo no soy asistente social y vamos tampoco es tan difícil en fin bueno cecilia que no te que muchas gracias por haber estado invitada vale muchas gracias gracias a ti por, por tu ayuda y, y bueno y no sí, si a mí no me ha costado nada yo tú me lo has dicho yo lo estoy investigando y aquí tienes mi opinión Siempre lo digo es mi opinión vale sí, sí. pero yo creo vale, que es la opinión que nada que muchas gracias PrILINES, a todos vosotros por favor decíselo a gente que creáis que podamos ayudar también que se suscriban al canal que le den a la campana para estar aquí en los live ahora tranquilamente cuando acabe el directo ya me leo todo lo que habéis escrito en los comentarios vale que como estoy atendiendo a cecilia pues es, yo creo que se lo merece el invitado no pero está muy bien que escribáis en el chat en directo y que os ayudéis entre vosotros los que sabéis las preguntas y luego ahora en los comentarios también, ¿vale? Los que veis luego el vídeo. Si os ha gustado por favor lo que os digo siempre darle un like e insisto compartir la información, ¿vale? Que al final entre todos sumamos mucho, ¿vale? Muchas gracias Cecilia nuevamente, de verdad. Por pues nada, ¿vale? gracias a ti. Un fuerte abrazo. Ahora te paso toda la información, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta, Adiós. Hasta, los... hasta la próxima. Hasta los... hasta. Chao, chao.